A mí como ciudadano de este país me interesa saber qué hacen las personas por México. Por eso decidimos preguntar a la gente qué es lo que hace por su país. Veámoslo. ¿Y tú qué haces por México? Yo promuevo la cultura. Yo participo en un programa social para ayudar a México. Yo me preparo académicamente para en un futuro poder aportar algo a mi país. Yo promuevo el deporte. Yo respeto a la sociedad. Yo hago por México usar transporte público para evitar la contaminación y separo la basura para que sea más fácil. Pues realmente es lo que hago. Me gusta apoyar a las fundaciones que apoyan a personas en escasos recursos donando ropa y alimentos. Yo ayudo a los perros de la calle dándoles alimento. Puede ser positivo y ocuparte de ti mismo. Bueno, yo soy Luis Gallardo, este, soy locutor en Radio Disney 99.3 y lo que hago para mejorar mi país es este, esforzarme cada día en ser mejor y algún día llegar a cumplir mi sueño de hacer una radiodifusora y también diferentes escuelas de locución y actuación de doblaje para así los jóvenes... En que no tengan la oportunidad de estudiar, puedan ir y exploten todo ese potencial que tengan. También tengo un proyecto personal de radio por internet y a muchos jóvenes aquí en CCH les doy la oportunidad. Jóvenes estudiantes de comunicación les doy la oportunidad de que hagan prácticas y, y se acerquen a los actores de cine y televisión y puedan entrevistarlos. Estoy preparándome en mis estudios para que este sea el mejor país y estar más informados acerca de lo que sucede. Soy el profesor Guillermo Solís Mendoza del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan y pertenezco al área de talleres de lenguaje y comunicación. Ah, prácticamente, bueno, me preguntan qué que que hago por México. Bueno, pues yo estoy involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje Busco que las generaciones que pasan aquí en el plantel, pues adquieran los conocimientos eh, pues básicos y propedéuticos de las materias que imparto como taller de comunicación y taller de lectura y redacción. Eh, también pertenezco a algunos seminarios, me gusta mucho involucrar a los chicos con fenómenos comunicativos, pero además con expresiones como el cine entonces este, hago ciclos hago conferencias para involucrarlos en este tipo de expresiones y tengan mucho más afinidad a este tipo de fenómenos entonces pues eso es lo que hago en grandes rasgos Bueno, yo normalmente cada vez que genero basura o tengo algún traje o algo, así, bueno, algo que pueda tirar siempre lo mantengo en mi mochila lo traigo conmigo hasta que llegue a un bote de basura y lo pueda tirar igual si veo una basura ¿Y ustedes qué hacen por México? Promover la salud de los mexicanos. Y procurar también esto. ¿Y tú qué haces por México? Yo por México contribuye a comprar productos. ¿Qué hago por México? Fomentar la cultura. Poner mi granito de arena. En este caso yo me dedico a ser profesor y tratar de dar valores a mis alumnos, y sobre todo no solamente para que se vieran lo que están viendo aquí dentro de la escuela, sino verlo también en la parte externa, con la sociedad que se vea reflejado ahí, ayudar a los demás, porque si uno no empieza desde uno mismo a hacer las cosas, yo creo que para hacerlo para los otros va a ser más complicado. ¿eh? Mira, yo por México simplemente no manejo. Creo que por lo menos un coche que deje de circular es un beneficio para que no haya tanta contaminación. Por lo pronto yo por México promueve la cultura y me informa. ¿Usted qué hace por México? Bueno, yo apoyo en la educación, la formación de los jóvenes porque ellos son el futuro de este país. Lo van a transformar y van a ser un México mejor para todos. Ellos ya nos contaron lo que hacen por nuestro país. ¿Y tú? ¿Qué haces por México?